Hi, Maroque. Hi, Mar Hi, Mar Yo, Daisy, you're going to kill him. Soy una estrella que está en ascenso, quiero tocar el cielo con mis manos, no sé cómo pero igual yo lo intento, si no lo logro mi vida acabado, a mí nadie me tiene algún respeto, voy a obtenerlo cuando cruce el lago negro, mi vida veo que va en descenso, pero por money siempre me levanto. Soy una estrella que está en ascenso, quiero tocar el cielo con mis manos, no sé cómo pero igual yo lo intento, si no lo logro mi vida acabado, a mí nadie me tiene algún respeto, voy a obtenerlo cuando cruce el lago negro, mi vida veo que va en descenso, pero por money siempre me levanto. La vida que he elegido me han dicho que no es tan difícil. A ver, negro, inténtalo si te crees que este camino es easy. No solo se trata de vestir la cucha y ponerse las Se trata de ser el mejor y dominar toda una city. No sé por qué no hice esto desde antes. Lo que tenía es miedo, era cobarde. Tome valor y no me arrepiento madre. Quiero que me veas triunfar junto a mi padre arrogante pero eso no significa nada, nada. mi negro yo soy consciente Me ha dicho que no es tan difícil, difícil. A ver negro voy a intentarlo Si te crees que este camino es easy. easy No solo se trata de vestir la Gucci y ponérselas jeezy Se trata de ser el mejor y dominar toda una city Soy una estrella que está en ascenso Quiero tocar el cielo con mis manos No sé cómo pero igual yo lo intento Si no lo logro mi vida ha acabado A mí nadie me tiene algún respeto Voy a obtenerlo cuando cruce el lago Negro en mi vida veo que van descenso Pero por money siempre me levanto Soy una estrella que está en ascenso